Para la tercera ley de Mendel, o ley de la, de la independencia de los caracteres, Mendel quiso ver qué influencia tendrían dos caracteres a la, a la hora de heredarse. Para eso, seleccionó dos razas puras para dos caracteres no antagónicos. Vamos a ver qué sucedió. Los descendientes de la primera generación filial eran todos diiterocigóticos, para esos dos caracteres no, no antagónicos que se estaban estudiando. Entonces, luego, cuando intentamos autofecundar estos individuos de la primera generación filial, vemos todas las posibilidades que, que puede dar lugar, ¿no?, en función de, de qué gameto aporta cada uno. Cada gameto aportará un, un cromosoma dominante o recesivo, según, según el caso. Bueno, ahora me voy a dar un poquito más de prisa, bueno, mucha prisa, para terminar este, este cuadro de Puntnet. 4 por 4 serían 16 las posibilidades de descendencia, 16 posibilidades distintas de descendencia. Y ese sería el resultado.